Llegó el momento de mostrar los colores que llevas pintados en el alma. Ya te viene otro partido de la Liga Pe Play Lady Mayor. Una liga con más. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Gracias a todos por su conexión. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra conferencia Cómo crear de una vez por todas el año soñado. Gracias a nuestra bella Connie. Ella es nuestra conferencista del día de hoy. Eh, para algunos que ya tuvimos el placer de estar en la conferencia anterior, eh, igualmente se las presento. Ella es Constanza Triana Acevedo, ella es de Vera Icona. Su experiencia laboral eh, es como conferencista, coach y consultora con más de 18 años de trayectoria enfocada en una gran pasión, la comunicación de alto impacto. Dentro de su trayectoria ha sido conferencista experiencial, eh, consultora en comunicación emocional, docente universitaria en habilidades gerenciales y de manejo de crisis, también es emprendedora, esta empresa a la que ella representa desde ella, entonces también… Eh, sí. Eh, sí. Tiene como todo su fundación y demás en la firma consultora Vera Icona, consultores que dirige pues, actualmente. Claro. Desde el 2009 ejerce como, se ejerce como consultora en comunicación personal y real para marcas como Nike, Mastercard, Panaca, uh -huh. The Cameron, entre claro. otras. Muchísimas gracias, Connie. A todos le decimos, los que ya le tenemos un poco de confianza, Connie, muchísimas gracias por tu conexión. Espero que hoy todos que están acá conectados y también los que nos están siguiendo por el live de nuestro fanpage de Egresados, eh, pues saquemos el mayor provecho de esta conferencia de cómo crearte una vez por todas el año soñado para que tengamos un 2023 muy próspero. Connie, el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias Heidi, mi corazón a todos ustedes, feliz noche, muchas gracias por estar aquí, por invertir tiempo en ustedes y por decirle a su cerebro que son la primera opción y son su prioridad este es un regalo de la oficina de egresados de la Universidad de La Salle para todos ustedes así que yo soy la primera en dar las gracias porque me permiten hacer lo que amo eh, que es compartir y crear juntos quienes estuvieron en nuestra sesión anterior de noviembre 29 saben que no va a ser este formato de una señora que habla ahí muy serio, sino que yo les voy haciendo preguntas, vamos a escuchar música, vamos a ir haciendo ejercicios y lo vamos a hacer de una forma divertida para que de verdad lo pongamos en práctica así que señores organizadores primero que nada y ustedes abran esa cámara por favor para que den ejemplo Angelita deja de compartir la presentación porfa, abre esa cámara también y bueno, no sé cuántas horas llevan sentados, Heidi, ¿cuántas horas llevas sentada tú? Eh, casi ya las nueve horas <risas> ¡Oh mi Dios! Nueve horas sentados Angelita, ¿tú? Tú le ganas. Ya te escuché. Hola. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Desde las seis. Muy bien, Dios mío. Ok. Chicos, entonces, fíjense. Por ahí veo... Ay, qué chévere. No aparece tu nombre, pero ahí estoy viendo el pulgar hacia arriba. Me encanta la gente que coopera. Qué rico. César, Anja, Andrea, Ana, Alejandra, Efraín, Gabriel, Gabriela, Juliet, Luisa, Oscar, hay Oscar Roy, Oscar Jara, Operaciones, Miguel Ángel, Paula, hay dos Paulas, Tulia, Jenny, chévere, ay qué rico, miren esas caritas, arita que la conozco, qué divina. Bueno chicos, muy bien, qué rico que abran esas cámaras, miren cuántas veces uno va por la vida diciendo, ay, me haces, me haces un favor y uno quisiera, no sé, que la gente te ayudara con un espaciecito, que la gente se corriera si usas transporte público, pero cuando nos piden hacer un favor, nos hacemos los locos, ¿no? Entonces recuerden que la vida se trata de sembrar primero, abran esa cámara que es por ustedes, les voy a mover esa energía para que nos pongamos en actitud chévere. Chicos, eso, mire por acá otra camarita. ¿Quién es esta cámara? Esta mujer linda, Jenny Osorio. Eso, qué rico la gente que coopera. Sí me gusta. Chicos, bueno, esto es arriba todo el mundo de pie, por favor. Pueden ver que yo voy a estar toda la jornada de pie porque de pie la energía se eleva. Quiero que pongas tus piernas al ancho de tu cadera. No me cierren la cámara que quiero ver que lo hagan bien, por favor. A los reacios les voy a seguir insistiendo. Chicos, abran su cámara Listo, ponen sus pies por el ancho de su cadera, hagan de cuenta que estos son sus pies, el ejercicio consiste en que unan las punticas de los pies y agáchense y revisen que lo que le cabe entre la punta de los pies sea el puño, la distancia de su puño. ¿Listo? Eso, mire Sarita, ya está toda juiciosa, me gusta la gente juiciosa, chévere. Chicos, aprieten el abdomen quieres apretar el abdomen es cuando usted se quiere meter en un pantalón en el que no cabe, usted hace como y abotona, ¿cierto? haga eso, apriete perfecto, estire el pecho, no es solo estirar los brazos, es abrir el pecho, usted sabe que abre el pecho porque el músculo del abdomen se estira y porque atrás la espalda se le hace una curvita, eso es, mira ya gente tan juiciosa, lo último que nos falta es poner la mano de esta forma, es decir, usted va a poner su, su mano con su pulgar Hacia el frente. ¿Listo? Sus brazos están en el lateral, pero su pulgar está hacia el frente. Listo, chicos. Esto es muy fácil. Piensa en una meta linda. Una cosa que usted quiera lograr el otro año. Piénsala. A ver, pues. ¿Quién se arriesga a decir algo? Comprar una casa, comprar un apartamento, llevar a su mamá a conocer el mar, cambiar de trabajo, ¿qué? Piensen en una meta linda, eso es, sonría y ahora por favor aprieta ese abdomen, Angelita nos pone música y usted va a hacer 40 círculos hacia adelante lo más rápido y grandes que pueda, ¿listo? Eso es, muy bien, le voy a anticipar, ¿qué va a pasar? Le va a pasar lo que le pasa en la vida. Que usted dice, ay, este año sí, este año sí aprendí inglés, este año sí bajo de peso, este año sí tomo agua, este año sí llamo a mi mamá y por la mitad del camino se cansa. Usted le va a probar a su cerebro que usted, esta vez, a pesar de que los brazos le digan, ay, no, no siga haciendo esa bobada, usted lo va a seguir haciendo porque usted le enseña a su cerebro que usted es de sus seres humanos que termina lo que empieza. ¿Listo? No me bajen los brazos, eso es. Vamos en la mitad, vamos en 20, sonría. Connie, pero me duele el brazo. Claro, mi amor, igualito que cuando quieres ir al gimnasio un día y no vuelves tres. Igual que aprender inglés, igual que comprar el apartamento, igual que ahorrar. Hay que mantenerse así, duela un poquito. Eso es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abrázase. Eso, abrázase. Eso, dígase muy bien, pudiste. Pero imagínese que la vida no es de un solo intento, ¿cierto? Chévere que uno aprendiera inglés siendo un día clase, pero no pasa. Entonces usted va a volver a estirar los bracitos, ya no va a volver el pulgar hacia adelante, sino que va a poner el pulgar hacia atrás. ¿Listo? Misma posición, recuerden, puntas de los pies hacia adentro, abdomen contraído, abre ese pecho, dígale a la vida, yo sí, puedo, yo sí quiero, para eso abrimos el pecho. 40 círculos hacia atrás, lo más rápido y pequeñitos que pueda. Eso es. Muy bien. Más rápido. La vida es de la gente que se mueve. Si se queda viendo Netflix, no le va a pasar nada. Se lo juro. Tampoco con los partidos de fútbol. Chévere unos por disfrutar, pero no siempre. Es un buen tiempo perdido. Eso es. Vamos en 20. Disfrute. Póngase usted en primer lugar. Connie, pero esta vez duele más para atrás. Claro, corazón, porque vivimos sentados. Connie, tengo ganas de parar, no, no, vas a parar porque si no dejas todo a medias y ya estuvo bien dejar las cosas a medias. Muy bien, qué chévere, vamos en la mitad, chicos. Connie, quiero soltar los brazos? Que sí, que yo también, pero no lo vamos a hacer porque le vamos a enseñar a nuestro cerebro que somos de esa gente que termina lo que empieza. Eso es, muy bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uy! Muy bien apláudase, qué rico, ya la energía se siente diferente, ¿no? Un millón de gracias por estar ahí, un millón de gracias por abrir sus cámaras. Ahora sí, vamos a empezar en materia. Vamos a ir por aquí saludando. Mónica, no te había visto, bienvenida. Hola chicos, muy bien. Gracias por estar ahí. Vamos a estar moviéndonos cada determinado tiempo. Eh, Heidi ya me presentó, yo le llamo eso a la chicanía, a la hoja de vida, entonces me ahorran mucho trabajo. Eh, por encima de las cosas que he estudiado y por encima de las cosas que he tenido el favor de Dios para lograr, por encima de todo eso les quiero contar. La única cosa que me interesa que sepan de mí es que hago esto con el esfuerzo de mi corazón, que amo tener la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes y que mi primer mensaje es gracias. Gracias por aceptar la invitación. Les presento a mi co ella es Angelita Valiente, va a estar ahí ayudándonos, poniendo la presentación, poniendo música ayudándonos a hacer ejercicios porque creemos en que si hacemos esto de una forma experiencial que es nuestro sello en Berecona, vamos a tener un resultado distinto bueno señores he hecha la activación de este cuerpo Sanita cómo se siente el cuerpo igualito que cuando te conectaste o diferente diferente más activo qué ganaste calor <risa> calor qué rico muy bien, chicos, y hay que moverse, hay que moverse, cada vez que usted quiera una cosa importante en la vida, muévase primero, ¿listo? Porque si no, uno va, a... ¡ay, Dios mío, otra vez visitar a este cliente! No, pues con esos hombros hacia adelante y esa cara, ¿quién le va a creer? No, usted primero tiene que coger, sí, sí, sí, me va a decir que sí, ¿listo? No es pensamiento positivo estúpido, como digo yo, es creerse primero la historia para que su cuerpo, su cara y sus emociones hablen de verdad lo que usted quiere ir a hablar. Bueno, chicos, Aquí estamos, Angelita. Ahora sí, la presentación, por favor. Perfecto. Eh, Heidi ya nos hizo el favor de hacer una introducción hermosa, que es la pieza que. Se ¿Me confirmas? Hacer... si ves, eh, estás viendo la pantalla, mi condición. Sí, señora. vamos súper sí. bien. Sí, sí, sí, está bien. Listo, pongámoslo exacto. Bueno, ahora sí, tengo el inmenso placer de presentarles la compañía. Nosotros somos Berecona Consultores, prestamos tres servicios: coaching, coaching, no sé para cuántos de ustedes sea familiar, en general se reduce en ponerse una meta ahí al frente, pensar qué necesito para lograrla, tener acompañamiento de un entrenador o coach, viene el inglés, y lograrlo. Eso hacemos en coaching, en experiencias, hacemos espacios como estos, sean presenciales o online. Y en comunicación, si alguno de ustedes es tímido, le da inseguridad en una reunión, tiene un niño que no, no le gusta la clase de español o no le gusta pasar a exponer en ninguna materia, usted por favor busca en Verecona, nuestras redes sociales, y aquí se lo entrenamos para que ese niño hable como un rey. Dicho eso, ya les conté que, qué hacemos. Ahora sí, entramos en forma. Resulta que los voy a estar invitando a que nos, a que nos conozcan, ahí Angelita tenía en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube y siempre compartimos contenido como este, en unos contenidos de menos de un minuto para que ustedes lo puedan ver todos sus días. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, porque tuve un trauma profundo, era una mujer increíblemente tímida que se ponía roja, que temblaba para hablar, ya nadie me cree, pero los que me conocieron de esa época saben que no miento. Y un día dije, bueno, ¿qué es la bobada? Descubrí que la bobada era. Bueno, hice primero mil cursos para hacer la historia completa, y aunque hacía los cursos muy disciplinada, porque eso sí soy juiciosa para estudiar, nada pasaba, no, no cambiaba, ¿saben? Seguía apretándome aquí los dedos y mirando al piso y diciendo, Dios mío, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí, hasta que un día entendí cómo funcionaba mi cerebro. Eso lo hice gracias a dos contenidos importantes: la PNL y el coaching, me certifiqué en este mundo y salí del mundo del periodismo para dedicarme a entrenar mentes, que es mi pasión, es nuestra pasión en Parecona. Señores, la Universidad de la ya abrió este espacio para todos ustedes con un objetivo y es crear un 2023 soñado. Así que yo les pregunto qué expectativas tienen, qué quieren que pase en este espacio. Alguien se arriesga y nos cuenta Alejandra Arce, ¿qué te gustaría que pasara en este espacio? Alejita. ¿No? ¿Estamos tímidos? ¿Muy tímidos? Bueno, está bien. Angelita, ¿a ti qué te gustaría que pasara en este espacio? Ay, poder enfocarme para el 2023. ¡Qué chévere! Bueno, yo creo que muchos queremos eso, así que vamos a dar lo mejor de nosotros para que pase. Y para hacerlo, vamos a hacer dos partes del ejercicio, una súper funcional y otra muy, muy práctica. Sí, señora, aquí estamos. Esa fue la pieza que compartió el equipo. Y vamos a entrar en materia. Con lo primero que uno tiene que saber de este tema es, ¿esta escena les resulta familiar?, si no quieren hablar, pueden usar los emoticones, el chat. Esta escena la hemos visto todos en alguna forma. ¡Ay, Alejita, qué lindo! Y me pusiste una carita. ¡Gracias! La oficina, ingresados también. ¿Esa escena les resulta familiar? Bueno, independientemente, por favor, no se vaya, como dicen los pelados hoy en día, ¿no? No se raye. Entonces, no se raye con el ejemplo que le voy a dar. Lo estoy haciendo con sumo respeto. Pero es para que lo hagamos divertido. Independientemente de la... Religión que usted profese y que usted diga, uy, no, qué terrible, son los abuelos. Independientemente de eso, usted sabe que hay mucha gente en Colombia que se come 12 uvas y por cada uva da pidiendo un deseo. Pongan ahí con los emoticones. ¿Conocen esa escena? ¿La han visto su abuela, su tía, su hermana? ¿Alguien por allá lejano? Hay gente, sí, dice Alejita, hay gente que no hace eso. ¡Ay, qué belleza! Gabriela, Efraín, ah, no, pero si sí empezaron a aparecer las manos, qué dicha. Hay gente que no se come cita, hay gente que no se come las 12 uvas, porque eso obtenta contra sus creencias, pero dicen, no, pero ¿sabes yo sí que hago? Yo lo que hago es que cojo y recorto de revistas o bajo imágenes de internet y me hago allá mi mapa de lo que yo quiero, a dónde voy a viajar, qué quiero comer, con quién quiero estar, a dónde quiero ir. Bonito, bonito. Hay gente que no hace eso, sino que sale con dos maletas, la da la vuelta la manzana y dicen que con eso van a viajar. Lo que yo quiero que usted entienda es un dato que revela la Universidad de Oxford. Dicen que independientemente del, llamémosle, tradición o costumbre, los seres humanos masivamente en el mundo tienen distintas formas de plantearse objetivos. Hay gente que prende velitas, hay gente que se come las uvas, hay gente que le da la vuelta a la manzana con las maletas, hay gente que mete papas debajo de la cama, lo que quiere que sea. Quiero que le quite el prejuicio de, ¡ay, qué boba, qué bobo! Y usted piense que esa es una forma que tenemos los humanos de trazarnos metas. Y otros, más prácticos, cogen una hoja de papel y escriben, bueno, este año sí aprendo inglés, este año sí no sé qué, este año sí no sé qué, la escriben. Y lo más lindo es que la doblan en muchos pedacitos, la guardan en la billetera o en la cartera, y adivine cuándo la vuelven a ver. 365 días después. Para hacer una cosa muy, muy, muy, muy significativa, que es volverla a hacer. Porque este año, sí. ¿Alguien conoce esa cena? ¿Sí? ¿Alguien se ha propuesto una cosa y han pasado dos y tres años y nada? Bueno, entonces nosotros hicimos aquí un listado. 2020, este año sí voy al gimnasio. 2021, este año sí voy al gimnasio. 2022, este año tampoco fui al gimnasio. ¿Por qué? Porque estoy cansado, porque no tengo energía, porque hubo mucha carga laboral, porque no me da la vida, porque no me da el tiempo, porque hay más trancones en Bogotá. Si estás en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia, como que ya parece lo mismo. Nadie te está diciendo que no, ¿listo? Sí hubo mucho trabajo, sí hay trancones, um, pero chicos, una cosa importante. Miren que la única cosa, que tal vez nos llevan a todos igual, fueron 24 horas en un día. Y cuando digo el único aspecto que nos dieron, a lo que me refiero es que hay gente alta, bajita, hay gente con los ojos, eh, así como que decimos, este es asiático, hay gente crespa, y gente lisa, etcétera ¿Cierto? Tenemos todos 10.000 características diferentes. Pero de esas poquitas que nos dieron iguales, son 24 horas del día. Y entonces uno dice, porque hay gente que en 24 horas del día solo trabaja, pero hay gente que en 24 horas del día trabaja, come bien, hace ejercicio. Hay gente que en 24 horas del día trabaja, dirige 70 empresas como mi mentor, el señor Anthony Robbins, se cuida, tiene un hogar ideal, saca tiempo para cuidar a sus nietos y uno dice, oh mi Dios, este hombre cómo hace. Bueno, hagan de cuenta que él es la carita amarillita entre todas esas caritas azulitas y les dije que les estaba hablando de esta tradición navideña de, de organizar y planear el 2023 en este caso porque Harvard hizo una encuesta y le preguntó a la gente, señor, ¿usted hace metas de fin de año? Sí, claro, sí, señorita. ¿Y las cumple? Ay, no. Quiero que hagan un cálculo ahí por el chat. De cada 100 personas que le preguntaron, ¿Cuántas cree usted que cumplen las metas? Arriesguense. ¿Cuántas? ¿La mitad? ¿50 y 50? ¿25? Uy, por ahí, el 5%, el 10%. ¡Ay, qué chévere! Chévere para apoyar, chicos, el 30%. 50, 50, 30% también nos dicen por acá, 5%. ¡Qué ¡Qué delicia! Chicos, imagínense que la estadística es 3%. 3%. O sea, el 3% es como esa carita amarillita, ¿no? Ustedes quieren estar en el grupo del 3% que cumple lo que promete o en el, en el mundo del 97. ¿Dónde quieren estar? Si ustedes son egresados de la sala, yo ya sé dónde quieren estar, en el grupo del 3%, por supuesto. Y para eso... ¡Chévere! Pablo, me imagino que es tu nombre. Espero haberlo pronunciado bien porque no, no lo alcanzaba a ver completo. ¡Chévere! Me gusta que me contesten. Entonces, imagínense que para estar ahí uno dice, Dios mío, pero eso es el 3%, es que era excepcional, era un prodigio, tenía un eh, coeficiente intelectual excepcional. No, imagínense que no. Es gente común y corriente. Pero esa gente común y corriente del 3% tiene algo que se llama metodología. Y hoy nosotros estamos con esa metodología. Paso número uno de nuestra metodología. Preguntarnos cuál es la fórmula, ¿cierto? Obvio. Bueno, la fórmula tiene cinco pasos. Yo espero que usted tenga ahí una, un esfero, un cuaderno, algo en lo que escribir, porque es más fácil que lo recuerde si lo escribe. Paso número uno de la fórmula para estar en el grupo del 3%. Su enunciado tiene que ser positivo. con y no te entiendo lo del enunciado. Fácil, mi vida. Mira, ejemplos. ¿Qué dice la gente? Ay, yo quisiera dejar de ser perezoso. Ay, No, no, no, no, no, eso no. Su cerebro no entendió nada con eso. ¿Se acuerda que yo les dije que pagué mil cursos de oratoria, pero nada funcionaba? Porque, claro, a mí me decían, por favor, para ese Ok, mire al frente. No mire los ojos de la gente porque eso es la intimidad, Mire allá como el infinito. Ok. Mueva las manos. Sí, pero ¿cómo? No, pues usted va viendo. Ok. ¿Y qué más hago? Aprende de lo que va a decir. Entonces uno. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy vengo a. ¡No, no, no, no! Lo primero que tiene que pasar es que yo sí tengo que sentirme en una posición cómoda, tengo que mirarlos a ustedes y tengo que, por encima de todas las cosas, querer dar lo mejor de mí. Cuando ya hice ese proceso acá y mi cerebro entendió cuáles eran las instrucciones, lo pudo empezar a hacer bien. Entonces, ¿qué es hacer un denunciado positivo? Ejemplos. En lugar de decir, quiero dejar de ser perezoso, diga, quiero ponerlo en forma. Si para usted eso traduce, dejar de ser perezoso quiero dejar de estar gorda, ah, quiero estar en mi peso ideal, quiero dejar de ser pobre, oh, la frase de entrada es muy mala, háganla en positivo, quiero aumentar mis ingresos, ay, quiero hacer algo en este tiempo libre, quiero abrir un blog, por ejemplo, porque podría ser 10 mil cosas, pero eso quisimos poner con Angelita en los ejemplos. ¿Listo? Entonces, primer paso, un enunciado positivo. Segundo paso, esto lo veo en todas las sesiones privadas que hago de coaching, hay gente que se entrena conmigo, así como ustedes acá en grupo, pero hay gente que me paga sesiones individuales exclusivas para ellos. Entonces la gente me dice, ay, conisitas, es que imagínate que yo estoy segura, estoy segura que si yo adelgazo, así como el peso que mi marido me conoció, seguro él se vuelve a enamorar. Entonces yo quiero adelgazar por mi esposo. No, chicos, vamos mal. Vamos mal. No es por nadie, es por usted. Entonces les voy a repetir los ejemplos con, voy a usar siempre los mismos ejemplos para que ustedes vayan viendo la diferencia, ¿listo? Quiero dejar de ser perezoso para que mi mamá no me dé tanta cantaleta, corazón, eso no va a funcionar. Quiero dejar de estar gordo para que mi pareja esté feliz, no, peor. Ah, yo quiero dejar de ser pobre a ver si por fin mi papá se siente orgulloso de mí, no. Quiero hacer algo en mi tiempo libre porque es que todo el mundo me dice vaga, No. Tú quieres ponerte en forma por ti, quiero estar en mi peso ideal por mí, quiero aumentar mis ingresos por mí, quiero abrir un blog por mí. Listo. Uno, enunciado positivo. Dos, meta por ti para ti. Tres. En el punto número tres vamos a empezar a ver un aspecto que es fundamental y es que tú tienes que ser preciso en lo que quieres. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Ay, en 2023 yo sí si es que yo voy a ir más al gimnasio. No, su pobre cerebro se queda ahí como dando vueltas. ¡Chu! No me dijo ni cuándo, no me dijo ni cómo. Okay. Yo voy a escribir más en el blog. Suponga que usted ya lo abrió o que usted quiera hacer algo con su tiempo libre. Voy a aprender a tocar guitarra. Chicos, cuanta más vacía es una orden, menos posibilidad tiene el cerebro de ejecutarla. La razón por la que todos pasamos, o la inmensa mayoría, en la primaria no hubo ningún problema en pasar los años. Es porque a uno le decían Mamita, en, en 2000, primero de primaria, 2001, segundo de primaria, 2002, tercero de primaria. O sea, no tenía ni discusión, usted tenía la ruta. Entonces, voy a ir al gimnasio tres días a la semana. Mire que para el cerebro más es una generalidad. Tiene que ponerle un número. Ah, voy a ir tres días. ¿Tres días al año? No, no, no, tres días a la semana. Ah, ok, perfecto. Voy a escribir más en el blog. Cámbielo por favor, a ah, voy a escribir una vez a la semana en el blog. ¿Va a tocar guitarra? ¿Cuándo? Ah, voy a tocar guitarra, ¿cuánto tiempo? Media hora, ¿cuándo? Todos los días, todos los días usted entiende de lunes a domingo, no, no, no, con de lunes a viernes, ah, entonces escriba ahí de lunes a viernes, ¿listo? El señor Anthony Robbins, quien es el maestro de este tema, coach número uno del mundo, un señor que cobra un millón de dólares por un proceso de coaching, enseña que hay metas pobres y metas ricas, en las metas pobres, usted le da información muy escasa a su cerebro. En las metas ricas, usted es completo en la información. ¿Listo? Vamos al paso número cuatro. Quiero que, por favor, nos tomemos el tiempo suficiente para analizar el punto. Su meta debe ser del tamaño apropiado. Pilas, esto se puede malinterpretar. Yo no le estoy diciendo y jamás le diré que sea mediocre. ¿Listo? Jamás. Lo que sí le estoy diciendo es que si usted lleva tres años en absoluto sedentarismo y usted dice, yo Desde el 2 de enero, tres horas de gimnasio sin falta. Pues corazón, de repente el lunes, martes, miércoles, jueves, ¡vas! Pero el viernes vas a tener un dolor de cuerpo que tú dices que es esta tortura china tan horrible, yo por allá no vuelvo. ¡Claro! Porque cuando los planes son demasiado ambiciosos, es muy fácil abandonarlos. Entonces, por ejemplo, a mí que me gusta leer, la gente me dice, no, es que yo no tengo tiempo. Y yo le digo, mmm, a ver, yo soy una persona que trabaja un montón, pero me leo una hoja de un libro diario. Una hoja. Y así todo es una hoja, acabo el libro y igual el otro, acabo el libro y igual el otro. Porque como entenderán, necesito muchos ejemplos para este ejercicio. Obviamente, si tengo más tiempo, pues leo más. Pero lo que les quiero decir es que mínimo una hoja diaria va sumando en el propósito en lugar de... Todos los días una hora de lectura, no, pues todos los días no pongo una hora. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a hacer el ejercicio con los ejemplos que traíamos. Tranquilos que les voy a dar tiempo para hacer los suyos. ¿Recuerdan del ejemplo, quiero dejar de ser pobre, que luego se cambió por cuando le pusimos enunciado positivo, lo convertimos en quiero aumentar mis ingresos? Y, pues, ok, pero si tú me dijeras eso a mí, Constanza Triana, yo te digo... Ten, mi amor, te regalo dos mil pesos. Y tú me dices, ay, Connie, qué guay, yo no quiero eso, yo me quiero ganar, no sé, 5 millones mensuales más. ¡Ah! Si tú te quieres ganar 5 millones mensuales más, tienes que decírselo a tu cerebro. Entonces, miren cómo es la estructura. Empezamos en quiero dejar de ser pobre, lo cambiamos por quiero aumentar mis ingresos, pero si le pongo el tamaño apropiado, quiero aumentar mis ingresos 10% mensual. ¡Ah! Perfecto. Vamos con la otra, quiero dejar de ser gordo, que si le pones enfoque es voy a ir tres días a la semana al gimnasio y ahora si le pones el tamaño apropiado, ponte una meta, oiga, levantar, tú se le pregunta al entrenador, ¿usted cree que yo con disciplina con lo que estamos haciendo desde hoy voy a levantar 90 kilos? Claro que vas a levantar 90 kilos en tres meses, Ah, listo, entonces escribo, y en tres meses debo estar levantando 90 kilos, ¿para qué? para que su cerebro tenga una ruta. Si ustedes tienen hijos, por favor, por favor, por favor, nunca le diga a su hijo, pórtese bien, porque pórtese bien es una instrucción vacía, ¿sí? El, el, el culicadito va todo juicioso, ¿no? Mi amor, te portes bien, vamos a pasar a la abuela. Y cuando llegan, yo a usted no lo vuelvo a sacar, le dije que se portara bien. Y el pobre muchachito sigue en las mismas. ¿Pero qué hice? Si es que tiene el valor de preguntar, ¿no? Pues hablaste con la boca llena. Ok, si para usted portarse bien es hablar con la boca llena y a la abuela eso le molesta, usted diga al niño, mi amor, en casa la abuela no se habla con la boca llena, ¿estamos claros? Ok, ve, una instrucción precisa da un resultado preciso, una instrucción ambigua no trae resultados. Vamos con la última, quiero usar mi tiempo libre, fue lo que dijo alguien, lo transformamos en quiero abrir un blog, pero resulta que esa persona va a tener que sentarse, va a tener que escribir, va a tener que dedicarle tiempo... Y si no ve un resultado, se va a aburrir. Así que le, el propósito fue, oiga, voy a tener 500 suscriptores en mi primer mes y 2.000 en el primer semestre. ¿Listo? Esto no es ser mediocre una vez más, es poner un tamaño de meta que sea ambicioso, que sea retador, pero alcanzable. ¿Listo? Cinco. Nuestro caso número 5 es que nuestro objetivo sea motivador. ¿Qué significa eso? Imagínense que yo pongo mucho el ejemplo del inglés porque es que me pasan las sesiones, ¿no? Entonces la gente me dice, ay, Connie, a ver si este año aprendo inglés. Y yo siempre pregunto, ¿para qué corazón? No, es que de pronto consigo un mejor trabajo. Resulta que cuando tú haces esas motivaciones tan pobres, pues no lo logras. Y no lo logras porque el de pronto es una cosa tan lejana que no vas a tener todo lo que se requiere para trabajar por tu sueño. Entonces, lo que vas a hacer ahí es pensar siempre en para qué, para qué, pero el para qué tiene que ser concreto. Entonces, imagínense que el chico, este chico que quería aumentar sus ingresos y que ya supo que era el 10%, cuando le preguntamos para qué, dijo, para comprar mi primera casa porque yo no voy a pagar arriendo. Ok, ¿Y ¿en dónde la quieres? La quiero en Funza y va a tener 60 metros cuadrados. Ya los vi. Entonces, aquí llega un componente súper importante. Si usted quiere el apartamento en Funza de 60 metros cuadrados, necesita ir, estar en el apartamento modelo, sentarse, tomarse una foto, sentir que es real. La gente dice imaginar. Sí, no, porque imaginar se queda aquí, en una capa superficial. No, es siéntalo. Huélalo, no embalde, Las constructoras saben eso y dependiendo del tipo de proyecto en el que usted vaya a invertir, eh, tienen esencias como galletas recién horneadas, ¿no? Y usted dice, ay, huele como a pastel. Y claro, porque quieren que usted asocie ese lugar con un lugar cómodo para vivir. Por eso le ponen el olor a galletica recién horneada, que nunca ha habido galleta, pero la esencia química hace que usted lo sienta. Así que, ¿por qué lo hacen los reyes del marketing? Porque saben que si usted ve. Si usted huele, si usted mmm, pasa saliva y se está imaginando comerse esas galletitas ahí, usted va a decir: Esta es la casa, ¿no? Así que cuando usted hace que sus sentidos vivan ese sueño, condicionan todo su cuerpo. Por eso estoy de pie y por eso los invité a moverse al comienzo para que se vuelva una realidad. Luego le preguntamos al señor que quiere ir al gimnasio y quiere estar levantando 90 kilos en tres meses: Oye, ¿para qué? Y nos encontramos con una cosa muy bonita. Imagínense que hace unos años él fue atleta, eh, entrenaba y se sentía orgulloso y se ponía camiseta, se le encantaba cómo se veía y hombre, se descuidó y luego ya no, entonces quería recuperar, quería ganar esa sensación de autoconfianza, por eso lo está haciendo, entonces muy bien, porque es personal, ¿saben? No es para agradarle a nadie, es para agradarle a la persona más importante del mundo, que es el mismo, que somos cada uno de nosotros para nosotros mismos. Y el del blog, imagínense que el del blog tuvo una experiencia personal triste, y él quiere ese blog para poderle contar a la gente cómo enfrentar ese problema. Todos hemos tenido un problema, ¿no? Y de muchos hemos salido y sabríamos qué decirle a alguien en una circunstancia parecida. Bueno, pues esta persona que quiere abrir el blog lo quiere hacer para compartir su experiencia. Ve, cuando la motivación es genuina, van a tener la energía, el tiempo, la constancia para hacerlo. ¡Cinco pasos, chicos! Esa fue la parte teórica, pero llega la parte más chévere para mí, que es que Ustedes empiezan a construir ahí donde están su 2023 ideal. ¿Todos listos? Háganme saber con caritas, felices, con manitos, con algo. Ya tenemos la teoría. Ahora vamos a empezar a hacer cada uno el nuestro. Aleja, qué chévere. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuadernito y esfero. Apuntes. Listo. Entonces, Oscar, qué chévere. Gracias por contestar. Luisa también. Mil gracias. ¿Cómo vamos a construir nuestro 2023 ideal? Bueno. Lo primero es tener herramientas prácticas para la vida. Y hay una herramienta muy poderosa, a esto la conocemos en el mundo del coaching como la rueda de la vida. ¿De qué se trata? De entender que nosotros no solamente somos estudiantes o egresados o trabajadores o hijos. No, nosotros también tenemos una parte espiritual, también tenemos la faceta de la salud, también tenemos la faceta de las finanzas, del amor, de la familia, de la contribución social, del desarrollo... Entonces, les voy a contar qué vamos a hacer. Después de esta diapositiva, les vamos a empezar a poner una imagen por cada una de estas 12 áreas. Una vez que nosotros pongamos la imagen, usted va a pensar en una meta que le gustaría alcanzar, una solita, ¿listo? Una solita en cada una de esas áreas. Ya sabe, no es que, en finanzas ya sabe lo que no va a escribir, ¿no? Ganar más, no, eso no es nada. Incrementar mis ingresos en 10%, ¿Para qué? Para usted, para su casa, eh, empezar a pagar mis deudas. ¿Cómo? Y lo va a poner. ¿Listo? Ok, entonces vamos a empezar a hacer el paseíto por las 12 áreas. De momento no la tiene que poner tan completa porque sé que los segundos no le dan. ¿Listo? No la tiene que poner tan completa, pero no tan genérica como bajar de peso en la salud. No. Ganar para mi salud... Tres kilos menos cada trimestre. Ah, ok, ya quedó completo. Si se están enrollando por el camino, ustedes levantan una manito por ahí y me ponen que espere ¿vale? Chicos, aquí vamos. Primera área, el amor. Pilas, el amor no es obligatoriamente tener pareja, ¿no? El amor es cualquier expresión en donde tú sientes que el tiempo compartido suma. ¿Qué meta te gustaría ponerte en el amor? De repente, pensemos la obvia. Si tienes pareja, entonces lo primero que la gente escribe es mejorar mi relación de pareja. Eso no es nada. ¿Qué es eso? Ah, voy a hablar 30 minutos, mínimo 30 minutos, pero así, sin televisor, sin celular, sin nada, con mi pareja para dedicarle atención. Ah, ok. Voy a invitar a bailar a mi pareja una vez al mes. Ah, ok. Ok. No, nos encantaba cocinar juntos, pero lo dejamos de hacer. Perfecto. Ahora, otro amor que no es de pareja, el amor de mamá, de papá, y usted hace mucho tiempo que no les dice que los ama. ¿Sabe qué? En diciembre voy a hacer una llamada a los cinco personas más importantes de mi familia y les voy a decir que los amo. ¿Cuál? ¿Listo? ¿Vamos en hogar? Chicos, hogar entendido como... Ustedes saben que hay muchos tipos de hogares, ¿cierto? Hay hogares de una persona, hay hogares de tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, ¿cierto? Hay, hay hogares con mascotas, hay muchos tipos de hogares hoy día. Así que, ¿qué meta tendrías en hogar? Pero es que yo vivo solo, que sí que le estoy diciendo que hay hogares de una sola persona. Pero usted, ¿qué quiere lograr en ese hogar? Uy, ¿sabes ¿Qué? Yo hace un montón de tiempo que no hago un buen aseo porque digo que nunca tengo tiempo, ¿sabes qué? Voy a hacer eso, voy a poner en orden este hogar, ¿cuándo? En diciembre, Entonces, poner al 100% en aseo este hogar en diciembre, ahí ya tienes uno, botar todo lo que no he usado durante seis meses porque están malas condiciones o donarlo porque hay gente que lo necesita. Donar antes del 24 de diciembre todo lo que no he usado por seis meses. Quedó construido. ¿Listo? No me han mandado caritas, entonces entiendo que puedo seguir. El área de la contribución, ¿qué es? Es todo aquello que tú haces para servir a otros. Ay, no a mí no me queda tiempo. A mí me encantaría estar en un voluntariado, pero la vida no me da. Corazón, pero es que no obligatoriamente es eso. Por ejemplo, ¿Tú le enseñas a la gente de tu oficina, a la gente en la que, con la que tú trabajas, todo lo que tú sabes? No, todo no, porque no hay que me quitan el puesto. Corazón, eso nadie te va a quitar nada. Y el que enseña, aprende el doble. Entonces, contribución, compartir el 100% de lo que sé en todas las ocasiones en las que un compañero me pregunta algo. Pero de repente tú eres súper amoroso con las mascotas, vincularme a un voluntariado y asistir una vez al mes a una actividad. Tú eres súper sensible con los adultos mayores, visitar un hogar geriátrico una vez al semestre y llevar alimentos para todos. Ahí lo tienes. Y hay contribuciones todavía más chiquitas y más cercanas, como saberse el nombre de, de las personas que le ayudan a uno en la vigilancia y parar todos los días y decirle, Camilito, buenos días, ¿cómo está? Bien, señora constanza pero yo lo veo como ojeroso. Ay, es que tengo una gripa, Camilito, ¿y que ha tomado? Y eso quitó dos minutos y alguien de las 200 personas que pasan por esa puerta por fin se dio cuenta que el pobre hombre tiene ojeras. Eso es contribuir. Saludar a todas las personas, saludar bien y parar a escuchar a todas las personas con las que me cruzo a diario. ¿Listo? Finanzas. Ese ya tiene muchos ejemplos, ¿cierto? Es cuánto quiero, qué quiero, cómo lo quiero. ¿Listo? Ah, espiritual, que a mí me encanta. ¿Cómo vives tú tu vida espiritual? Yo no creo en nada. Bueno, eso ya es una creencia. No creer en nada, ya es creer en algo, ¿no? Eh, pero si sí, sí estamos, gracias a la Oficina de Egresados de la Universidad de la Salle, pues por supuesto que nos fueron inculcados unos, unos valores y unos principios, unas creencias eh, que compartimos, ¿no? Como eso de que, que nosotros creemos que la educación no es un ejercicio que se aprende haciendo. Entonces es espiritual para ti eso. Bueno, puedes enseñar. Pero también a veces es espiritual quedarse sentado en una silla y ver un atardecer. También es espiritual a veces pararse en un parquecito y contemplar. También es espiritual sacar un tiempo a la oración o escuchar una canción que a ti te da una paz especial, ¿no? Eh, yo suelo cerrar los ojos y le mando corazones a mucha, mucha, mucha gente que amo y también le mando corazones a gente que ni conozco. Entonces pienso como eh, el hospital más lejano en... Pakistán, no sé ni el nombre, pero sé que sí lo puedo pensar, lo puedo crear. A nivel espiritual, ¿qué quieres? ¿Quieres cinco minutos diarios para ti para que te recuerdes de esa parte de tu alma que necesita ser nutrida todos los días? Bueno, podría funcionar, ¿no? Cinco minutos diarios sin falta, el lunes a domingo. Uy, fue puchando, el domingo me cuesta, entonces el lunes a sábado, pero fijo, listo. Siguiente crecimiento tuyo, tuyo. Connie, no, no, no, es que en este momento la economía está muy fregada, los pronósticos están muy difíciles, así que yo creo que lo de la maestría tiene que esperar. Bueno, primero, hoy día hay muchas opciones de financiación, así que si las abordas seguro que las vas a conseguir, por una parte. Por otra parte, si definitivamente en el primer semestre de 2022 no se puede, corazón, naciste en la mejor época del planeta, porque todo lo que quieras aprender está en internet. Entonces, me a dedicar 15 minutos diarios. En la mañana fijo para que no tenga ninguna excusa para aprender X técnica que hoy es lo más moderno en el mundo en el que yo me muevo. Lo voy a hacer tres meses. Perfecto. Y te vas probando qué tanto vas aprendiendo. Esto es en crecimiento intelectual. ¿Listo? No, ni pero es que a mí ya nada me inquieta. Yo ya hice todo. Yo ya hice todo, yo ya tengo hasta mi doctorado. Claro, pero siempre hay cosas para aprender, hay que entrenar esta máquina preciosa y sobre todo no hay que creerse dueño de la verdad absoluta, porque eso nos resta oportunidad para seguir viendo la vida con ojos curiosos. Aprendizaje continuo, muy conectado con el anterior, pero este es más a nivel emocional. ¿Qué quieres tú? Se acaba el día, ¿no? Y entonces uno llega a la casa, hola mi amor, ¿cómo te fue? Uy, mal. Imagínate que en la primera reunión que fue a las 8 de la mañana, la señora esta me dijo que, y usted a las 8 de la noche revive esto con una pasión, ¿no? <ríe> Le tengo una noticia, lleva 12 horas enojado, ¿no? Más chévere llegar. ¿Cómo, cómo te fue, amor? Imagínate que a las 8 de la mañana viví una experiencia muy, muy, muy interesante. La gente estaba enojada. Yo le dije esto y aprendí, ¿sabes qué aprendí? Que cuando una persona está tal uno hace tal cosa o que en ese caso actúe bien haciendo tal cosa. Ah, ¿Sabes qué? Me aceleré y hablé, pero aprendí que para la próxima escucho más. Eso es aprendizaje continuo. Entonces, convertir cada episodio de mi vida en el que me puedo quejar en una oportunidad en la que puedo aprender. ¡Che! Y voy retando a este cerebro a que salga del mundo de quejadera estéreo. Yo digo que la vida es como un sin número de emisoras y hay unos que se llaman mamera estéreo cansancio estéreo pereza estéreo quejadera estéreo crítica de estéreo y hay otras que se llaman optimismo estéreo entusiasmo estéreo yo vivo en entusiasmo entusiasmo a propósito Dios sin ti Familia qué meta quieres en familia se vale la cosa más simple invitar a mis cinco familiares más cercanos a un helado cuándo y dónde en el centro comercial, tal, tal día. No, no te puedo decir el día porque tengo que cuadrar con ellos. Bueno, pero póngale mes, en enero, los, las dos primeras semanas de enero. ¿Cuándo? ¿Listo? Siguiente. Salud. Yo estoy súper bien, yo estoy súper bien, o sea, a mí no me... Claro, pero vaya y hágase un chequeo. Si usted sale de vacaciones, por favor, vaya y programe. Mire, una limpieza dental ya, che, eso es una tarea. Unos exámenes, azúcar, colesterol, triglicéridos. No, con ya me los hicieron y me salieron altos. ¿Y qué estás haciendo? No, como igual. No, mi corazón, como así. Tú eres tu prioridad, ¿te acuerdas? Tú eres tu prioridad. Es por, ti, no es por los otros. Listo, siguiente. Hacerme tres exámenes en diciembre. Tres exámenes importantes. Consultar al odontólogo, cambiar las gafas. Listo, amigos, con los amigos que son como hermanos que el universo nos trae, ¿no? ¿Qué quisieras decirle a un amigo que para ti es importante? ¿Qué detalles a esa persona le gusta o se siente amada a través de los detalles? ¿Quisieras invitar a organizar un almuerzo, un desayuno? ¿Esa persona no se siente amada con regalos, se siente amada con tiempo? ¿Le quieres invitar a una conversación linda? No, esa persona no se siente amada ni con regalos ni con tiempo, esa persona se siente amada con la contribución. Le quieres decir, oye, yo te he visto que estás súper llevado a trabajo, te ayudo en algo, o te hago la cenita, voy a tu casa un día, te hago la cenita mientras que tú acabas de trabajar, o llegas a tu casa y yo te tengo algo calientico ahí en la portería, así si es en el carro cuando lo comamos porque sé que estás ocupado. Pero, ¿cómo vas a hacerle sentir al otro que te propusiste algo y lo estás haciendo en realidad? ¿Listo? En el ocio, que nos quede tiempo para algo, que te gusta tomar fotos, sembrar plantas, salir a caminar... Y hay gente que le gusta ir de compras, hay gente que le gusta jugar a algo, ¿no? Bueno, ¿qué, qué y cuándo? Recuerda, ¿qué, cuándo, dónde, cómo? ¿Qué, cuándo, dónde, cómo? ¿Qué vas a hacer en, ese, en esa área? ¿Listo? Oiga, con y yo nunca descanso, pero yo me siento súper bien. Ah, no, pues desde que usted se sienta bien, no hay problema. Si usted se siente mal o oh, ese tema del ocio hace parte de poder construir una bonita relación de pareja, Ok, entonces, a mi pareja le encanta el cine, entonces, ir al cine una vez al mes con mi pareja, ¿listo? ¿Cierto? Porque hay gente, yo la primera, que amo trabajar, entonces, y no lo sufro, jamás lo sufro, lo gozo. En mi desarrollo laboral, bueno, hoy estoy aquí, estoy haciendo esto, ¿qué más me gustaría que pasara? ¿Qué otra puerta puedo abrir? Eh, ay, chicos, yo es que tengo que decirlo, ¿no? A mí me parece tan mezquino eso de voy a abrir empresa porque es que eso de hacerle plata a otro, vaya y abro la empresa, ¿no? A mí me parece que ese cuento le falta un pedazo, porque es que resulta que si usted, usted sí le está trabajando a alguien claramente, pero usted le está pagando un salario, pero me pagan poquito, ah mi corazón, eso es otra historia, lo acepto cuando negocio, ¿listo? Chévere si quieres emprender, pero emprende porque tú tienes un producto, porque tú tienes un servicio, porque tú vas a ir a dar más de lo que dan los demás, porque tienes una oferta de valor, pero de verdad, no palabras ahí bonitas en una web, ¿listo? Eso es desarrollo laboral. Ahora, también es verdad que no todo el mundo nació para emprender, pero uno sí puede intraemprender, que es decirle a la empresa donde uno trabaja, oigan, nosotros no estamos haciendo esto, ahí hay una oportunidad, hay un nicho de negocio, yo lo lidero, hagámoslo. Y tienes una gran ventaja, no es tu plata, no son tus empleados y no estás corriendo el riesgo, ¿no? O sea, hay muchas formas de verlo y todos ganamos. La empresa gana porque tú desarrollas, tú ganas el liderazgo, ganas la confianza. Yo es que creo en el todos ganamos. ¿Ya lo tienen, chicos? si sí, ya lo tienen. Tenemos 12 metas. ¿Sí? Dejen saber, ¿cómo van? Connie, ¿no las alcancé a escribir todas? No, pero seguro alcanzaste a escribir algunas. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Muy bien, me gusta, me gusta. Qué bella Alejandra, gracias, que siempre contestas de primera. Chicos, si tenemos 12, Juliet, que también me apoya, gracias chicos. Me encanta sentir su amor, porque uno está aquí parado y uno pregunta, nadie le contesta, ¿cierto? Entonces es lindo cuando la gente le contesta a uno. Chicos, si lo hicieron todo, tienen 12 metas. Si el tiempo no les alcanzó frescos yo quería que saliera Mónica, gracias. Yo quería que saliera lo primero que pasó por su mente, ¿sí? O sea, el primer pensamiento que pasó. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a seleccionar de esas 12 o las 8 o las 6 que usted alcanzó a escribir, tranquilo, no se me angustie, vamos a seleccionar 3. ¿Con y por qué tres? Amor, por una razón que enseña la neurociencia. Cuando tú le dices a tu cerebro, nada más piensa en el trabajo, bueno mañana me levanto, camino dos horas, después llego, vuelvo a desayuno, voy a entregar el proyecto, la cotización, voy a llamar, voy a revisar, voy a dejar en la bandeja de entrada absolutamente vacía, voy a revisar las propuestas, voy a actualizar la base de datos, voy a... Cuando ya vas ahí, sin ponerle eso, a ver, de 6 a 8 tal cosa, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 12 y cuarto, cuando tú no tienes en cuenta el factor tiempo, pues corazón, hiciste una lista súper hermosa, ¿no?, Confesaré uno de mis pecados, soy demasiado optimista. Hiciste una lista hermosa, pero pues no es tan realizable. Entonces la ciencia enseña que sobre todo en estas metas de área, el área financiera, el área de salud, el área del crecimiento, uno debería escoger solo tres. Entonces necesito que por favor allá en donde lo están haciendo, marquen tres que para ustedes son las más importantes. Les pido por favor con mi corazón que lo hagan. Número uno, póngale allá el uno, Número dos y número tres. ¿Listo? Número uno, número dos, número tres. Es decir, de las 12 áreas, marque las tres que para usted son más importantes. ¿Vamos bien? Listo. Marquen tres, chicos. Angelitas, mi un fan. Sí, señora. ¿Quieres ofrecer? Bueno, no mentiras, prenda un segundo. ¿Alguien quiere ofrecerse de voluntario conmigo? Los voluntarios ganan porque se llevan la tarea hecha. ¿Alguien se quiere ofrecer de voluntario conmigo? ¿Y hacemos un ejercicio juntos? Alejandra Arce levantó la manito. Listo. Alejita, necesito ver tu gestualidad, entonces necesito que abras la cámara, mi amor. Alejita, te has ganado la rifa divina, hola hermosa, ¿cómo estás? no te oímos, amor mío hola, ¿cómo estás? hola, preciosa, gracias por ser valiente la gente valiente siempre gana, ¿sabes por qué? porque se llevan la tarea hecha entonces uh -huh. vamos a hacer una cosa vamos a hablar de un objetivo de esos tres, tú escoge uno yo en tus zapatos escogería el que para mí sea más importante ¿listo? Ok. Eh, ¿Cuál sería tu objetivo más importante de 2023? Crecimiento. Ok. Crecimiento que para ti se traduce en qué amor. En, sobre Más que todo en el área del de estudio, ¿sí? Y como crecimiento espiritual también, un poquito. De esa, parte, okay. de esa parte. Perfecto. Entonces, ¿qué te voy a explicar? ¿Qué vamos a hacer, Alejita? Vamos a pasar por los cinco puntos que yo les compartí. Yo voy a estar en la calidad de ser tu mentora, entonces te voy a hacer preguntas y tú vas a estar aquí con la, el corazón abierto de par en par para que tu meta se vaya súper bien diseñada y la puedas hacer muy fácil. Y todos los que estamos en esta sala vamos a sentir mucho amor por ti porque tú nos das la oportunidad de hacer nuestro ejercicio bien hecho. ¿Te parece? Okay, okay. Vale, entonces mira tan lindo que es el cerebro, ¿no? Yo te digo, mi amor, tú qué metas a ti, crecimiento. Ok. ¿Qué es para ti crecimiento? No, Connie, pues por una parte lo espiritual, pero por otra parte estudiar. Listo, necesito que de esos dos escojas uno. ¿Con cuál te quedas? No, con el estudio. Listo, amor. Para ti, voy a coger una, una libreta, porque yo soy una mujer rigurosa. Y me gusta hacer la tarea bien hecha. Listo. Listo. Para ti, ¿qué es el estudio? Bueno, eh, es la meta. Yo estoy aún ah, estudiando en la universidad, no soy egresada. Entonces, eh, ya este año se aproxima pues, que pueda terminar mis estudios, y pues para mí es una meta que lleva un proceso y quiero culminarla, si quiero finalizarla y finalizarla bien. Ok, listo. Entonces vamos a empezar. Chicos, si vieron que eso que les digo es verdad, que uno dice eh, el estudio y el cerebro se queda. Sí, vamos a ayudarle al cerebro lejita, a legitar, hacer eso más exacto. Entonces, si te estoy entendiendo bien, se trata de graduarte en la fecha establecida. Sí, exactamente. Listo. ¿Cuándo te debes graduar? Me debo graduar eh, para fin de año, o sea, tengo este año los dos semestres. Ok, o sea, graduarte en el segundo semestre 2023. Sí. Ok, graduarme en el segundo semestre 2023. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo te quieres graduar? Es decir, ¿qué sería cuando tú dices, bueno, para mí es súper importante, ¿qué te podría impedir graduarte? Bueno, mmm, necesito, el, o sea, como cosas específicas o algo más que yo piense que me, de, de mi lo parte. Lo que tú piensas, mi amor, sí. Ok. Eh, necesito el prerequisito de inglés y no lo he sacado. Voy a hacerme un examen, tengo que estudiar. <risa> eh, tengo que hacer mi trabajo de grado, formularlo y realizarlo. <risa> eh, tengo que aprobar mis materias. Y ya creo que es esto. Ah, ok, listo. Entonces, mira que, chicos, váyanlo haciendo ustedes. Para los que escribieron comprar casa. No, a ver, comprar casa en pues, pucha, no en Bogotá el metro cuadrado, está muy caro. Entonces en Mosquera, listo. ¿Quiere casa o quiere apartamento? No, quiero apartamento. En el primero o en el último piso. No, con me gusta el tercer piso. Ah, ¿de cuántos metros? De 80 metros. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, lo de Aleja que empezó como el estudio, si le ponemos un enunciado en positivo, quiere decir graduarme en el segundo semestre de 2023 porque para esa fecha ya tengo inglés, ya tengo mi trabajo de grado y tengo todas mis materias aprobadas. ¿Voy bien? ¿Listo? Entonces ya lo pusimos en positivo. Nuestro segundo componente, bueno, ya hicimos muchas tareas, nuestro segundo componente voy que no cambia ya <risa> yeah. nuestro segundo componente es que es por ti para ti para ti graduarte es importante por ti por tu mamá para que no te regañen para qué no para mí porque pues uno ya quiero eh, como poder hacer o sea como que quiero empezar a hacer las cosas por mí y pienso que retarme a terminar la carrera este año, pues es algo que me hace como sentir que puedo hacer las cosas, sí, como que quiero iniciar por ahí, como que quiero darme ese lujo de sentirme yo grande, de sentirme que puedo hacer las cosas que quiero hacer. Muy bien, mi amor, felicitaciones. La mayoría de la gente en tus zapatos dice es que yo tengo que, yo tengo que hacer las cosas por mí, pero si eres consciente, dijiste yo quiero, y cuando uno dice yo quiero, el cerebro se activa para hacerlo, así que felicitaciones porque no sé si lo hiciste porque lo sabías o porque lo sientes, pero estás en el camino correcto. Entonces chicos, vamos a graduarme en el segundo semestre del 2023, en ese momento ya tengo resuelto el inglés, el trabajo de grado las materias, porque para mí... Este es el primer paso para sentirme grande. Y cuando dijiste grande, hiciste esta sonrisa preciosa que le dice a tus emociones que eso de verdad es vital para ti. Entonces, claro, ¿requiere trabajo? Claro, mi amor, yo no te voy a decir lo que te dicen todos los youtubers. ¡Ay, ah, eso son dos horas! No, mi vida, todo lo que se ha hecho bien en la vida, es decir, Mariana Pajón, Mariana Pajón no se ganó tres medallas de oro porque dijo, ¡ay, eso entrenemos 15 minutos! No, la loca entrena 10 horas al día. ¿Le duele la pierna o no le duela, Allá hay que hacerle. Así que, mi reina, para el inglés, para el trabajo de grado, hay que hacer un plancito. ¿Listo? Ese es nuestro tercer plan. Entonces, aquí seguimos. Tercero, con la ayuda de Angelita. Mira qué dice, especificación precisa. Entonces, ¿qué va a pasar, amor mío? Necesitamos ponerle a esto, para graduarme en el segundo semestre 2023, tú necesitas ponerle un tiempo a inglés, un tiempo a tu trabajo de grado y un tiempo a las materias. Entonces, ¿en qué trimestre o en qué meses, si quieres para que no te enredes, vas a dejar resuelto lo del inglés? Eh, me gustaría dejarlo a, a mediados de año, que okay. sea lo primero que pueda terminar. O sea, de febrero a junio, inglés queda check. Listo, entonces acá va a poner, de febrero a junio. Listo. ¿El trabajo de grado, cómo le vamos a hacer? Pues aprobado. Para el segundo semestre de okay. este año. O sea, bueno, pero pilas que ahí te comiste un paso, porque entonces primero tienes que desarrollarlo y presentarlo, ¿no? Ok. Entonces, ¿en qué mes vas a desarrollarlo y presentarlo? Sí, yo creo que, o sea, para que quede presentado ya como, como tal, sería para finalizar el, el semestre, o sea, en mayo, finales de mayo. Mm. Listo, ustedes si sí vieron lo que está pasando, que yo le hago preguntas a Aleja, por eso le dije que abriera la cámara, y entonces ella se queda y se rasca la nariz, y baja la mirada, cuando los humanos hacemos eso, estamos viendo en nuestra mente, entonces ella en su mente ya vio, fue pucha, febrero, junio inglés, espere, ¿cómo hago? No, no, no, eso no es me no, pero ¿cuándo? Espérese, espérese, mayo, ah, ¿vieron que no es lo mismo? ¿Viste todo el proceso mental que ha pasado en tu cabeza de el estudio a hacerlo así? ¿Pasito por pasito? Claro, ya estás mostrando una ruta a tu cerebro. Ustedes sabían que cuando un atleta va a ir a correr los 100 metros planos, lo primero que hacen es que le muestran el video del primer tipo que lo logró en menos tiempo en la historia del mundo porque eso condiciona al cerebro, entonces el cerebro dice ah ok, eso es lo que hay que hacer, así es que hay que mover los brazos y las piernas, ah listo ¿qué es lo que tú estás haciendo? porque cuando tú dices graduarme en el segundo semestre tú dices, ay Dios mío, pero inglés y las materias y el trabajo de grado pero si tú lo ordenas es como el atleta que dice, ah primero el brazo, luego, ah entonces primero inglés luego la pierna, ah después el trabajo de grado, eso es lo que estamos haciendo Listo, mi amor, entonces especificaciones precisas quedaron, listo, ¿qué sigue? El tamaño apropiado, entonces ahí es donde nos vamos a preguntar, tú puedes, es decir, es viable, las estadísticas te dicen que es viable, que tú hagas de febrero a junio inglés, que en mayo ya tengas el trabajo de grado presentado y que te encargues de tus materias de junio a terminando semestre, ¿Es viable? Yo, quiero, yo quiero creer que sí, pues el tiempo, o sea, sí, se supone que sí se programa porque pues así es que se organiza la fecha de la universidad, ¿sí? Entonces, pues es porque se puede... ¡Listo! Vale. ¿Vieron cómo se puso sus sombritos aquí adelante primero y luego lo soltó? No, como hijo de madre, no sé, no. Pues sí, ¿no? Mira que cuando uno le preguntan algo y uno se asusta, uno lo primero que hace es encogerse, ¿no? Porque uno tiene que proteger el corazón. Pero cuando uno ya tiene confianza, uno se abre. Entonces, lo primero que va a pasar, a Alejita, esto es, esto es bonus track por valiente. ¿Listo? Tú te vas a aprender una cosa que yo aprendí. Acuérdate que yo era una mujer tímida que no creía en mí, ¿no? Y yo decía, uy, no, eso es difícil. Y aparte así por allá en un barrio subnormal y no había nadie profesional en mi familia, nadie, nunca había entrado a la universidad, entonces no le preguntan cosas si uno era así. Entonces la primera cosa que tú te vas a hacer, amor, de ahora en adelante es que cada vez que te pregunten algo en tu sustentación. Alejandra, cuando usted dice en la justificación que tal cosa es porque, ¿qué? Lo primero que vas a hacer es abrir ese pecho. Profesor, le quiero explicar, yo digo que, pero lo primero que vas a hacer es abrir ese pecho, porque eso, sí me gusta la gente que hace las cosas de una vez. Muy bien, porque cuando tú haces eso, tu cuerpo empieza a sentir seguridad. Y si tú sientes la seguridad, hablas con seguridad. ¿Listo? Entonces, nuestro cuarto paso era el tamaño apropiado. Ya vimos que las estadísticas dicen, la, lo que tú ves alrededor dice que sí, que es lograble, entonces, che, es lograble. Te voy a dar un ejemplo de que no sería lograble. Si yo en este momento a los 43 años soñara con ser astronauta de la NASA, voy a la página de la NASA y tiene fecha límite de edad 25 años, estudios básicos física química matemáticas. Pues mi amor, ni estudié física química ni matemáticas si tengo 43. Eso sería una meta de tamaño inapropiado. ¿Fue claro? pero tu meta es del tamaño apropiado, perfecto, check, punto 4, punto 5. Que tu objetivo sea motivador, eso ya no te lo voy a preguntar, porque lo vi en tu sonrisa, para mí es mi primer paso para sentirme grande, y mira, y volvió esa sonrisa hermosa, quiere decir que para ti es importante, y eso es lo que importa, ¿no? A mí me, me preguntaban, a los 15, 16, 17, pero ¿cómo haces para tener tres trabajos? Y yo pues es que para mí ser profesional es muy importante, ¿no? Entonces tenía la batería suficiente para hacerlo, así como tú tienes la batería suficiente porque para ti es importante, es tu puerta de entrada a sentirte independiente, a ver la grandeza de tu alma, que ahí está y se ven esos ojos preciosos. Listo, amor, amor entonces esto quedó, graduarme en 2023, lo cual requiere desarrollar de febrero a junio, el prerequisito de inglés, de febrero a mayo el trabajo de grado, y durante junio hasta fin el desarrollo de mis materias. Y lo quiero hacer porque es mi primer paso para sentirme grande, para retarme. Y empezó con, ¿qué quieres para 2023? El, el estudio. ¿Viste la diferencia? Metas claras para resultados claros. ¿Te gustó? Vale, gracias sí, por es pasar un ejercicio, ahí. Es un ejercicio, pues lo que tú dices, o sea, hacerlo de una vez y pues aprovechar que tú nos, nos puedes guiar. O sea, ya es otra cosa. Sí, si ya es orientarlo hacia algo, pues creíble y posible. La verdad es muy bonito el ejercicio. Ah, me encanta. Me encanta. Chicos, ese es el ejercicio, ¿listo? Entonces uno empieza a preguntarse, uno empieza a preguntarse cosas para darse cuenta de si le está poniendo la meta concreta, los detalles concretos, el tiempo concreto y lo más importante para que lo está haciendo, tiene que ser algo que para usted sea motivador. Por eso yo le decía que no, ay, qué bonita, ay, veo los aplausos, muchas gracias, sí, aplausos al equipo por valiente. Chicos, entonces, teníamos 12, escogimos 3, de esos 3 escogimos 1, y con este 1 le aplicamos los 5 pasos. ¿Qué va a pasar por el camino? Alejita, ¿qué va a pasar por el camino? Te lo voy a decir hoy para que tu mente no se sorprenda. Lo que va a pasar es que un día, por allá en marzo, tú vas a decir, ¡Ay, no! muy difícil! Pero tan pronto ese pensamiento, yo le llamo pensamiento basura, porque me hace dudar de mí, así como cuando yo pensaba es muy difícil pararse de a hablar delante de la gente, yo nunca voy a poder ir, más horas se puede. Cuando ese pensamiento se pase, se va a pasar por una razón, y es porque, chicos, lamentablemente nuestro cerebro, y no lo digo yo, lo dice la neurociencia, fue diseñado para sobrevivir. Sobrevivir implica vivir con lo mínimo, ¿No? Por eso cuando la gente dice, ay no, es que yo hay para sobrevivir, yo le digo de verdad, ¿no? Y uno los ve con zapatos, con ropa, con apartamento propio, no, usted no vive para sobrevivir, usted ya vive bien, ¿no? Sobrevivir al señor que está bajo el puente. Nuestro cerebro en desarrollo profesional fue creado como para sobrevivir, ¿no? Puede que tengamos ropita, pero está por allá en modus, por favor hacerlo básico, por favor hacerlo básico, por favor hacerlo básico, por eso toda persona que dice como eh, no, yo era súper obeso y miren el cuerpo que tengo, uy, yo era súper indisciplinado y ahora soy la persona más estricta con mis hábitos, uy, yo era um, posponía todo y ahora termino todo lo que empiezo eh, termino todo lo que empiezo cada que esas cosas pasan pasan porque la persona logra cambiar cómo funciona su mente con y cómo hago eso Paso número uno, amor mío. Acuérdate, los primeros cinco que vimos es para revisar que mi objetivo haya quedado bien construido. Ahora te voy a decir, eso es desde aquí, desde que tu objetivo quedó bien construido. ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Por qué te mueve? Como digo yo, con las vísceras, hijo de madre. ¿Listo? Pero lo que estamos viendo ahora es cómo voy a sortear las dificultades. Paso número uno, eh, debes la Angelita. Paso número uno, revisa tus recursos. ¿Qué significa? Corazón. Si Alejandra dice que tiene que hacer el inglés, el trabajo de grado y las materias, y todo lo deja para septiembre, yuca. Ella debe revisar sus recursos internos y externos. ¿Cuáles son los externos? ¿Cómo va a distribuir su agenda todos los días para que, en efecto, entre febrero y junio, cumpla el requisito de inglés? Dos, ¿qué dinero se necesita para? En el caso de la universidad, pues uno, uno, uno paga el semestre antes, ¿no? Pero de pronto también necesito contar con los desplazamientos, con la comida por fuera, con materiales, ok. Todo lo que eso me represente, porque luego llego a último momento y digo, ¡ay, yo no tenía previsto eso! ¿Listo? Y elegir horarios. Ahí, aleja hay una cosa que te va a ayudar mucho, y es saber cuándo biológicamente tú eres más productiva. ¿Por qué? Porque hay gente que en las mañanas vuela. Hay gente que en las tardes es más productiva, hay gente que es en las noches. Entonces, si usted duerme hasta las 10 de la mañana, pero usted para para no rinde del día, pues duerma hasta las 10 de la mañana. Si usted es al contrario, no, yo desde el colegio me acostumbré a levantarme temprano, pues levántese temprano porque ahí usted es productivo. Esos son los recursos. Ahora, los que más me importan son los recursos internos. ¿Por qué? Porque esos son de los que depende el desarrollo personal. Cuando uno decide leerse un libro, leerse una biografía, analizar lo que pasó en el día, que va a analizar el día para aprender. Fácilmente es una cosa interna. Yo no necesito un esfero para hacer eso, no necesito plata para hacer eso, no necesito que nadie me lo diga, depende de mí. De sentarme al borde de la cama y decir, bueno, voy a repasar a mi día. Empecé a tal hora, hice esto, la manejé. Ay, pues aquí me iba como escachando ya lo aprendí para la próxima vez. Hacer eso que me toma cinco minutos es un recurso interno que requiere que disciplina, rigurosidad y cero excusas de mi parte. ¿Listo? Entonces, número uno, revisa tus recursos y sal Número dos, hay un momento de la vida en el que te vas a sabotear. Por eso yo les decía que cuando estaban acá, normalmente a la gente le pasa con los brazos hacia atrás. Me dicen, ya no más. Y, y, y empiezan así, ¿no? Y van terminando, así. ¿Por qué? Porque su cerebro le dice, pare, pare, pare, que me duele. Igualito que, ay, hoy no hagamos la tarea de inglés. Mañana. Pero usted ya sabe, Alejita, que usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ese es su cerebro saboteándola. Y usted ya sabe la información. Entonces, cuando usted la sabe, ya no se deja sabotear. Yo necesito que ustedes aquí se lleven una gran información. Todos en la vida nos hemos saboteado alguna vez, así que por favor no se sienta mal. A la pregunta, pero yo no sé por qué me pasa. Yo digo que yo quiero tal cosa, pero luego no lo hago. Claro, porque si tú dices, bueno, yo voy a dejar de vapear, que está tan de moda entre los pelados y es súper peligroso, ¿no? Yo obligatoriamente le preguntaría a la persona, ¿cuándo vapeas? Ay, cuando estoy tenso. ¿Mm? Quiere decir que aunque usted no lo quiera ver, hay una intención positiva con vapear, porque usted qué quiere, relajarse. Con ello, estoy decidida a comer bien, pero es que, ¿sabes qué? Los viernes yo digo unas papitas y una hamburguesa, porque es que la semana estuvo dura. Si las papas y la hamburguesa obstruyen su objetivo de comer bien, es hora de cambiarlo. porque usted no lo cambia? Porque usted le enseñó a su cerebro que eso era un premio. Luego tiene que darle un premio mucho mejor para que su cerebro acepte cambiar que la recompensa de hamburguesa y papas fritas por otra comida. Eh, usted quiere emprender, no por esa cosa de la mezquindad que yo les he explicado antes, sino de verdad, genuinamente por amor. ¿Y por qué no lo hacen? Porque es que bien que mal, a mí no me gusta este trabajo, pero bien que mal, a mí me pagan todos los meses fijo, ¿no? Y uno emprendedor, pues no sabe. Entonces, mira que tú estás esperando la gratificación de cada mes, esa es tu intención positiva detrás de tu Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar cuál es el patrón. Ah, pues madre, yo como papas para premiarme. Listo, tengo que cambiar el premio. Ah, yo fumo cuando estoy muy tensionado. Ah, tengo que cambiar el premio. Y cuando tú cambias el premio y lo repites muchas veces y en lugar de darte papas, eh, hay una, una bebida energética que es súper natural, que te pone súper bien y tú te la compras y te sientes súper rico y dices ¡Wow! Hice una decisión inteligente. Siempre que me comía la hamburguesa las papas terminaba ahí como toda embotada. Ahora termino toda enérgica. Bien, esto es lo que quiero sentir. Cuando te lo dices muchas veces, en un 2x3 vas a cambiar la recompensa de la papa frita por la bebida energética. ¿Listo? Y tu enemigo número 3 en el proceso, ya voy a acabar chicos. Tu enemigo número 3 en el proceso va a ser la falta de revisión. Por eso tú vas a aprenderte este cuadrito rápidamente. Entonces tú coges, eh, alejita, enero, febrero, marzo. Usted en marzo tiene que hacer esta tarea. ¿Tengo claro lo que quiero? Sí, claro, yo lo dejé claro el 17 de diciembre. Perfecto, el 15 de diciembre. ¿Lo tengo claro? ¿Lo estoy consiguiendo? Sí, yo me voy a celebrar. Pues madre, no, voy un poquito colgada con el inglés. Entonces tengo que, yo he puesto que dos horas diarias, no, eso son tres horas, y tengo que volver a revisarlo. ¿Cuánto lo voy a revisar? Mínimo cada trimestre. Si pueden hacer la revisión mensual de ese único objetivo que les quedó en 2023, que es súper importante, <risa> y de hoy en un año ustedes se van a sentir súper orgullosos, check. Paso número cuatro. De las cosas que van a pasar, hay una cosa que es súper importante. Todos los que sabemos programación mental decimos que en la programación hay algo que es ser ecológico. ¿Qué es ser ecológico? No es ser verde y ambiental. No lo decimos en ese sentido. Lo que decimos es que toda meta que nos propongamos debe ser limpia para no afectar a nadie. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, uy, yo quiero comprar una camioneta para mostrarle a fulanito de tal que yo también puedo mal, vamos mal, por ahí no es, porque tienes un interés oculto, entonces vas a revisar todo el tiempo que estés siendo ecológico, ¿no? porque de pronto tú también te pusiste una meta que afecta a tu familia, porque tú antes ya tirabas seis horas a ver Netflix y tú con lo que aprendiste hoy dijiste no, no, no, esto va a ser dos horas al mes, pero no seis horas cada ocho días, entonces vas a decirle, chicos, yo me estaba dando cuenta que esto es un tiempo como mal invertido, los invito a hacer A o me voy a ir a CA y pueden contar conmigo para esto solo una vez al mes. ¿Listo? Pero tienes que avisar porque si no avisas vas a empezar a generar conflicto porque la gente ya te esperaba seis horas todos los sábados ahí echado en el sofá. Entonces hay que avisar primero. Y este es mi cierre. Chicos, Felicítense a diario. Tengan una agendita, una agendita muy cercana a su corazón, estoy buscando la mía, en la que ustedes puedan escribirse todos los días algo lindo y lo subrayan, ¿no? Hoy me felicito porque tal, hoy me felicito porque tal, hoy me felicito porque tal. Felicítense, porque cuando uno se felicita no tiene que ser poeta, no tiene que escribir 20 horas, yo escribo sí. dos Hoy me felicito por... ¿no? Somos expertos en criticarnos, y es que yo soy una bola, no, es que estoy pintada, no, es que le volví a prestar plata, no, es que lo perdoné, no, es que le volví a creer, no, es que, o sea, todos los días nos damos palo, ¿no? Pero no nos felicitamos, y resulta que su cerebro aprende mejor al estímulo que por la presión, en eso somos súper animales, usted sabe que se le da una recompensa a una mascota, la mascota vuelve y lo hace, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo es, por favor, recompénsese, porque cuando usted se recompensa, cambié eh, mi excusa, de, de leer mi página diaria y la hice bien, yeah, ¿no? Y te felicitas, generas un refuerzo emocional y el refuerzo emocional genera el acto Chicos, ese era nuestro contenido para todos ustedes. Espero que lo hayan gozado un montón. Siempre terminamos nuestros entrenamientos preguntando de qué se dieron cuenta, qué se llevan, si se llevan... Yo lo pregunto todavía más duro que esta diapositiva. ¿Perdió su tiempo o se lleva algo? Si se lleva... No por mí, por usted. Recuerda que si usted no le dice a su cerebro las cosas concretas, no las aprende. Entonces uno dice, ¡ay, tan bonita la conferencia! A los dos años, que pusiste en práctica? ¡Ay, nada! ¿Por qué? Chicos, porque esta noche cuando usted se acuesta a dormir, su cerebro va a hacer una cosa. Todo lo que le pareció importante lo va a llevar a la memoria a largo plazo todo lo que le pareció intrascendente lo va a borrar. Por eso es que no nos acordamos todos los días de nuestra vida, nos acordamos de las cosas trascendentes. Si usted quiere poner en práctica algo de lo que aprendió hoy, debe o abrir su micrófono o escribirlo y decir, mire, yo me llevo claridad con tal cosa. No, yo no me llevo nada, perdí mi tiempo. Así esta noche cuando usted duerma, lo que usted dijo, que es importante va a, ir a su memoria a largo plazo, y lo que no, lo va a borrar. Entonces, chicos, déjenme saber si se llevan algo, si no, Ahí está Angelita muy juiciosa haciendo sus trabajo, invitándolos a nuestras redes sociales para que, por favor, compartan este conocimiento con muchísima gente. Todos los días pues, tenemos contenido de este nivel, pero en vez de ir mucho más cortitas. ¿entiendes? Así que bueno, cuenten pues. Aleja, ¿perdiste tu tiempo o te llevas algo? Miconi, mientras nos responden por el chat, nos dice Sara Paromino, hacer las cosas con sentido y planeación. Mónica, ay, espérenme que se está moviendo esto. Mónica nos dice, me llevo las 12 dimensiones y pensar y hacer por mí. Andrea nos dice, me llevo a realizar una planeación que tenga objetivos definidos. Gabriela Porras nos dice, yo me llevo tiempo y me di cuenta de que estaba tratando de hacer todo al mismo tiempo, cuando no es de la mejor manera para lograr mis metas. Y Claudia, hola Ángela por el trabajo. Me perdí una parte, es posible. Me, ah, me compartan la presentación. Ok. Hacer las cosas que me aporten, nos dice Tulia Rojas. Ay, equipo, un millón de gracias por estar ahí. Eh, les vamos a pedir que abran su cámara nuevamente, que nos tomemos una foto para el final, muchas gracias por esas cosas que escribieron, eh, parece que solamente es un trabajo de hora y media pero la verdad es un trabajo de mucho más tiempo de sentarse, de pensar de buscar la forma eh, de hacerlo con la mayor entrega posible así que se siente muy lindo cuando ustedes escriben lo que escriben, si tienen preguntas nosotros somos súper generosos si van a hacer el ejercicio después y nos escriben en redes sociales les vamos a contestar, si quieren mi teléfono personal también eh, está disponible para ustedes, me escriben por WhatsApp con y tal cosa, ah, acá hay gente que les puede dar fe que contesto eh, y van a tener la información, no es un tema de facturar, es un tema de servir y, y cuando el cielo, cuando Dios nos da la oportunidad de saber cosas, tienen sentido si las compartimos, así que siéntanse con la confianza de levantar la mano y preguntar lo que quieran. Bueno, ahí estamos listos para la foto, Angelita. Voy, dame un segundo, que justamente por lo que acabas de decir, eh, estoy compartiendo en este momento por el chat para todos justamente eh, los datos que acabas de mencionar. Gracias. Dame un segundo, por favor. Entonces, ay, gracias a todos los que están abriendo la cámara. Entonces, yo voy a hacer el conteo, voy a contar. Uno, dos y tres y me regalan una sonrisa, si quieren una pose, la que quieran. Entonces ahí voy. Uno, dos y tres. Esa es la primera. Vamos a tomar dos a tres foticos. Otra si quiere cambiar de posición. Uno, dos y tres. Perfecto. Y la última que nos va a salir muchísimo mejor. A ver, denme un segundo, listo. Una, dos y tres. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya saben, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, aquí estamos. Muchas gracias a la Oficina de Egresados de la Universidad de La Salle, a toda la gente que hizo este ejercicio posible, a Angelita que montó esa presentación hermosa que ustedes vieron, a toda la gente que está detrás, que uno no puede empezar a mencionar, pero que hacen realidad estos procesos. Un millón de gracias a Heidi, a Omar, a todo su equipo, a la chica que diseñó la pieza, a todo el que haya tenido que ver. Muchísimas gracias porque a veces no nos damos cuenta de la gente que está ahí detrás, ¿no? Y todos se vuelven invaluables para poder hacer la tarea. Así que un millón de gracias. Bueno, ¡Felices fiestas. Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias Connie, gracias Ángela, recuerden eh, seguirnos en Facebook para que estén pendientes ya el próximo semestre, el día de mañana ya salimos a vacaciones colectivas, pero con enero volvemos en todo el power. Y recuerden, está muy pendiente todos los eventos que vamos a hacer para el otro año, vamos a hacer encuentro de egresados. Tenemos mil y un planes, entonces, para que sigan con su participación, porque esto es posible por ustedes. Mil gracias. Feliz noche y felices fiestas. Gracias, una pregunta. Gracias. Dime. Sí, Claudia, te, quería preguntar. Pregunta. Eh, no, no es posible eh, ver la presentación.